Carla, buenos días, ¿cómo estás? Hola ¿qué tal? muy buenos días, muy bien, muy contenta de saludarlos el día de hoy y pues como todos los días, enseñarles, mostrarles esos videos que son tendencias en las redes sociales. Y vamos a comenzar con este video que yo creo que a más de uno nos pasó que cuando estábamos en la secundaria el maestro decía oiga, van a, van a presentar un examen y el examen lo pueden presentar entre dos compañeros. Pues rápidamente uno iba con, el, con la comadre, el compadrito, a presentar el examen. Pero este maestro, híjole, les hizo una broma que claro, iban a presentar el examen entre dos pero entre ellos y Dios. Vamos a ver el video. Les voy a dar chance. El examen va a ser en parejas. Entre ustedes y Dios. No, no, no, le rompió el corazón la ilusión este maestro a sus alumnos y continuamos con otro video que si no es que está grabado, nadie lo va a creer, déjeme le platico la historia de este video que resulta que estaban dos hermanitos jugando en el patio de su casa y lanzaron un juguete y cayó en la fuente que usted ve atrás y el niño ya se iba a acercar a rescatarlo pero no, no, no, no, no. el perro se levantó y dijo, ¿saben qué? Ustedes no pueden sacar el juguetito, voy por una red y yo mismo voy a sacar aquí el juguete, no le quiero platicar más y vamos a ver este video que si no es porque lo estamos viendo aquí en pantalla no lo vamos a creer Y hablando de mascotas, vamos a continuar con otro video que se viralizó en Estados Unidos, pues nada más y nada menos que hay, hay personas que son muy cercanas a su mascota, como es el caso de esta chica que hasta lleva su gatito, lo lleva hasta el gimnasio. Obviamente una serie de comentarios se desataron al ver este video que unos decían, no es correcto, el, el gatito se debe de quedar en casa, nada más lo sacan de casa cuando sea necesario, pero esta chica y el apego que tiene con el gato, que hasta el gimnasio van juntos. Vamos a ver el video. Catherine, estos son los videos más virales del día de hoy. Dime qué piensas. Mira, este último, bueno, sabemos que son mochilas especiales. Sí. Tienen estos orificios, o los pellitos, uh -huh. para que ellos puedan respirar cómodamente, pero ahí estamos viendo al gatito con la cabeza. Yo creo que ha de ser algo incómodo para el gatito, pobrecito, ¿no? Así es, creo yo que yo, el, la mascota uh -huh. se mueve, no sé si vas de viaje para, para sacarlo a pasear, pero para llevarlo ¿sí? al gimnasio yo creo que sería muy buena opción que el gatito se hubiera quedado en su casa ahí jugando, relax, con? y pues ahí también estresado, a lo mejor hasta <risa> lo ponen a dieta también al gato. Sí, no, mucho mejor que lo deje en casa, es por ello que generó diversos comentarios, y queremos agradecer por esos videos, Carla, tus redes sociales. Claro que sí, me pueden buscar como Carla, Mosigo eh, en Facebook, uh -huh. Instagram, en YouTube, en todas las redes sociales y que nos compartan esos videos virales para aquí este, pasarlos aquí sí, en Ciber TV. Que te los pasen ahí a través de las redes sociales y nos vemos el día de mañana. Así es, hasta mañana. Gracias, continuamos con más.